Yo salí ayer al cementerio a llevarle flores a mi papá, cuando llegué, voy a la cocina a buscar una taza para tomarme un poco de café, cuando sale ese, ese hombre de la habitación, se tira debajo de una mesa, yo le digo ¿Quién es?, ¿Quién es?, se para de ahí con un cuchillo en la mano, Mentira yo voy reculando para atrás, él me está tirando con el cuchillo, yo voy reculando hacia atrás, llego a la puerta donde quiero salir para ponerle el candado a la puerta y dejarlo cerrado en la casa, pero ahí está mi mamá, está otro señor ahí, me obstaculiza la puerta, luego cuando él sale con el cuchillo le da un empujón a mi mamá, le da un empujón al otro muchacho que estaba ahí, lo tiro al suelo, yo pienso que fue que cortó mi mamá En vez de atender el ladrón Lo que atendí fue mi mamá que estaba en el suelo Ahí, él salió, se fue Pero yo sé quién es Él le llaman Né. ¿Me dice que es Sí Él tiene un hermano que le llaman Jackie Él vive allí arriba Él se ha metido aquí dos veces ya la otra vez se metió. Entonces, dígame algo, eh, ¿dónde está, él está en una finca porque le cayeron atrás y se metió. Justicia, que claro, a él se llama Ney.